de esto, recuerden darle like, suscribirse no y activar no sí. las campanitas de notificaciones ya que, ya que nos esforzamos para subir videos nuevos bonitos pero hoy no estoy sola al juego o sea, ¿sí de la bestia aquí no, estoy jug... no, aquí estoy jugando no. con el juego de la bestia y tenemos que jacar, jacar computadora así que hay que buscar compus y hay que abrir esta puerta esta soy yo la peteta la linda a ver una compu por otra no aquí está busquemos una compu y vamos a buscar una computadora Entonces aquí nos van a meter si nos con si nos atrapa la bestia miedo, ¿verdad? Hay que abrir las puertas ¿Dónde está su cuerpo? Uy, pues, miren, ahí está con mi Mira, vamos a buscarlo a ver dónde está su para apoyarlo Aquí y Entonces aquí estamos con aquí estamos con una amiguita no sé jugar muy bien. Mis el... papá. Ah, ¡Astas! Miren, ahora les voy a mostrar con más detalle. Hola, buitos, saluden a el team. Eh, buitos, a ver, papá, saluda. Di hola. Saluda papá. Papá, saluda. Hola. Bueno, Buitos hey, es mi papá. Vamos a explorarlo por mientras de que la bestia captura a los demás. Y esperemos no perder en esta ronda, ¿eh? Vamos buitos. Muitos vamos a explorarla. Aquí la hice. Y aquí dice Crystal Cover. A ver, vamos a explorar. Vamos, sigan. Síganme, papá. Papá, ¿dónde te das? Papá, aquí. Aquí, papá. Aquí. aquí. Vamos a la, ay, en inglés porque tal vez ¡Ay, buitos, vamos, buitos se desaparece, no buitos me acabo de caer, pero no te preocupes, no voy a morir en esto, sino que es una cueva de cristales natural, así que hay que subir por las escaleras, que buenos creadores hicieron este juego, y si quieren buitos que subamos más videos con el team, o sea mi papá, por favor, el team buitos, díganos el yo encantada subo más videos con mi papi y también con Hanaki. qué les pareció el video? Díganmelo, ¿qué les pareció el video y la compañía de Hanaki? Y ahora estoy con mi papá. ahora Y tal vez, no ve tal vez por tu salida, tal vez Hanna también está jugando. A ver, Wito, estos es son ratos, ¿sí? ¿se Van a desaparecer estos: 1, 2, ¿sí? Mira, no, se está desapareciendo, y entonces desaparece cada vez, desaparece. ¿no ¡Carr! ¡Ay! Está jugando conmigo este bello día. Y aquí estamos viendo todos los integrantes desde este pequeño árbol. A ver, buitos, miren, aquí vemos a todos los integrantes. ¿Dónde está mi papá? Papá, ya te me perdiste. ¿Dónde andas? ¡Papá! ¡Ahí estás! ¡Voy contigo, papi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, mi gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! A ver, ¿cuántos personas...? ¡Ay! O sea, el de la luna. El de la luna tiene que ganar. El de la luna. Llevan dos de la luna y dos de, de City. Yo espero que sea la luna. Porque me gusta... ¡Es que busco, yeah. Pero no se preocupe, por te lo voy a mostrar Esta linda cabaña, miren, aquí dice Shift Shift Para bajar Y aquí, como ellos están jugando con un compu Le das clic izquierdo ¿no? Vamos a esta cueva Porque se me da curiosidad Hay que explorar Hay que ver Lo La otra vez a la cueva de cristales que es muy lindo la cueva de cristales es mi favorita y entramos al descubrir ¡Ay! Oh, te digo, por, digo porque no te salvan. No te salvan, porque eres el único. Estoy peleando con la bestia. ¡Corre! Yo sigo practicando. Yo sigo aquí en la cueva de cristales. Ay, es que tan lindo, tan bonito. Y vamos a intentar correr otra vez. Por esta vez no vamos a saltar a ningún lado. ¿Algamos? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Vamos a hacer un reto. Mientras se se carga. Chicos, de ahora... vamos qué belleza! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué Vamos a saltar antes que los chicos nos lo dan. arriba en la casa. ¿Qué haces, amigo? Baja, pero la cueva de cristales. bien buenos, estamos aquí. Estoy luchando con la bestia. Ah, con la bestia. Sí, no me he ganado, la estoy luchando. Ay, es el tiempo yo espero, perdió! Mi papá es poderoso, poderoso. Estoy en la caja fuerte. si quieres si quieres más videos con el team, o sea, mi papá, o con Jalei y... Juntos o separados. díganme a quién con quién quieren que haga el próximo video: con Hannah o con mi papá. Pongan, pongan en los comentarios para escoger, digan, pongan. por muy dosis si les gusta si sí. si quieren que siga subiendo este tip este mapa de, de Roblox díganlo en los comentarios porque yo siempre los comentarios y denle likes muchos likes por, porque si le dan like yo sé si sí, les gustó el video, porque como voy a saber si les gusta o no? de voy mira. Voy a... Ahora, muy vamos a, a usar. Vamos, vamos a subir, vamos a subir, Y ahora los vamos a lanzar a los la dos. Y a la Tres. Un, un, pa, pa, yo, Estoy en la puerta en la salida. ¿Qué? Uy, ¿Vale? A la tierra de cristal. Es que serás Muy, Muitos, pues, espero que algún día ustedes estén jugando mientras yo grabo. Porque eso sería hermoso que un buitos esté jugando conmigo. Sería... Ush, la la. lala. la la. Amareo y no, ya la ves, espéjate. <risa> Papi, ¿puedes? Los bujitos, confiamos en ti. Papi, ¿puedes? ¡Jajú! Ay, pero odio ser la bestia, bujito. Si me toca ser la bestia. No, yo doy por vencida. Yo no me doy por vencida. Cualquier mundo también me va a de despejar y escuchar sus pies. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Y recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque cada día nos esforzamos más para subir otros videos. Así que bye y los quiero mucho.